hola chicos este video es para informarles de que mi cuenta Tejiro styles it se me borró no sé qué pasó no, ahora ya no me acuerdo la cuenta así que como ven ya tengo otra cuenta así que vayan a a darle a añadirme de amigo así que ya saben chicos agreguenme de amigo cuenta nueva de gd se llama franci gd it xd y txd o sea y txd de, gd y t y xd así que bueno vayan a darle un grandioso like que me ayudaría mucho y comenten eso que eso me ayudaría un montón así que bueno bye chicos hasta la próxima